Antes era paracaidista y mi mayor hobby era saltar en paracaídas porque creo que era estar al límite y uno estaba en el límite y siempre llevaba todo al límite, pero ahora la bici fue la que me derrubó mi corazón y mi tiempo libre, ahí creo que uno en realidad lleva el cuerpo al límite. En la bici conoces los paisajes que nunca conoces en un paseo normal, ves lo mejor, la gente, siempre todo el mundo, son poquitos los que no son unos bacanes y, y siempre con la mejor actitud. Ver todos los pros, ir a todas las carreras, me gozo esto como nadie.